cuando trabajamos en un modelador 3d el aspecto que tengan los objetos va a ser el resultado de la combinación de las instrucciones proporcionadas por los materiales más las instrucciones proporcionadas por la configuración de luces entonces nosotros hemos visto hasta ahora cómo generar materiales simples es decir, cómo darle instrucciones al programa para que nos muestre los objetos a partir de la asignación de materiales ahora vamos a configurar una luz nosotros hemos trabajado en esta escena con la luz que por defecto trae eh, eh, configurada Blender es decir, nosotros ya habíamos explicado que cada vez que yo abro un archivo nuevo de Blender, se crea un cubo, una luz y una cámara. Vamos a editar entonces esta luz que es la que trae por defecto el programa. Para ver los efectos de esta luz, yo voy a elegir acá que me esté mostrando el modo procesado el programa. Bien, ahí tengo seleccionada entonces la luz y eso hace que entonces eh, aparezcan estas propiedades para esta lámpara que está creada. Por defecto, la lámpara tiene eh, cualidad de punto, también podría ser un sol o un foco. Esto tiene que ver con cómo se está previsto desde el algoritmo de la luz que se simule la emisión de luz. Un punto simularía la luz que puede producir una lámpara fluorescente o una, eh, una lámpara eh, de, de las que conocemos de bajo consumo colocada en un ambiente. Si yo elijo sol, me va a, a simular la iluminación que produce el sol. Es decir, que el punto luminoso está en el infinito. y, Por lo tanto, los rayos que inciden son paralelos entre sí. Y si yo elijo foco, lo que voy a estar configurando es eh, un tipo de luz como el de un spot o una linterna. ¿sí? Entonces, puedo dejar para este caso la luz del sol y mi escena se ve mucho más luminosa que antes además de eso, si ¿sí? vuelvo a elegir punto puedo elegir yo acá que eh, la luz trabaje con o sin sombras o que esas sombras cumplan con ciertas cualidades ¿sí? puedo yo ir eligiendo y probando las opciones son muchas y también vamos a dejar que las investiguen ustedes cuando elijo foco, por ejemplo, eh, voy a poder elegir también el tamaño del foco y lo que podemos hacer es agregar otra luz, vamos a dejar la luz solar o la luz del punto y vamos a agregar otra luz a la escena. Para eso voy a volver al modo sólido para ver mejor lo que estoy haciendo. Voy a cambiar acá y voy a agregar desde agregar una luz, fíjense que yo ya puedo agregar un punto, un sol o un foco si elijo foco, aquí se ha creado un, una luz direccional ¿sí? y fíjense este es el cono que tendría esta lámpara entonces yo puedo regularlo a esto si lo veo en una vista eh, lateral por ejemplo ahí tengo cómo está iluminando entonces puedo moverlo ¿Sí? y también puedo orientarlo si lo veo en planta en la vista superior aquí tengo la luz no me convendría ponerla detrás de los objetos porque no los va a iluminar Sí, me convendría a lo mejor iluminarlos desde este sector sí y ahora sí los voy a ver en una vista lateral por ejemplo la derecha y lo que puedo hacer acá es desde herramientas eh, rotar girar esta lámpara ¿sí? para que esté iluminando si lo veo en perspectiva la podría subir un poco más a esta lámpara para que el cono esté cruzando la escena y ahora podemos probar, volver a la vista de mi cámara ¿sí? y ver qué es lo que está ocurriendo al procesar. Ahí veo que está superpuesta a la luz del foco que tenía recién, que sería como decíamos la luz de una lámpara en un ambiente con una lámpara eh, de tipo linterna o spot.